Riverin, un nombre del Señor de los Anillos, pero también un ecosistema colaborativo de innovación y emprendimiento social en la Ribera del Duero. Consta de un coworking, una oficina compartida, un co-living, una residencia compartida y una incubadora de empresas basadas en la naturaleza y la economía local. Entre los jardines de Don Diego y el parque de la isla, tras el verano, empezamos. Riverin.es. ¡Súmate!